Será de la clase de gimnasia? No, no lo no, creo. No, no, no. ¿Qué es ella? ¿Y por qué tiene tu propia canción? ¿Alguien tomó mi almuerzo? Esperan, esperan Es un mundo sin igual Pepe. de poesía, ¡enfréntala! El agua hirviente se pone más caliente marcando la llegada de mi verdadero, verdadero amor. Gracias. Gracias Peperán, por tu poema, porque la cena grasosa es deliciosa. Has hecho maravillosos progresos desde tu último poema, los guisantes me hacen daño. Ahora tú princesa, al frente. El poema está dedicado a mi heroína, Tori Spelling, que ha triunfado a pesar de varios infortunados. Hola, Mari. Claro, comunícalo. Es larga distancia. Ah, oh, bueno, en ese caso... ¿Papá? ¿En serio? ¿Lo fui? ¡Ah! Oh, ¡Esto es tre tré Escuchen, tengo una noticia. Acabo de ser aceptada en la escuela más elegante de señoritas, el lycée de l'école. Oh, oh, oh. Oigan, ¿podemos volver a Tori? Así es, Elise. de Cole. Papá piensa que debo concentrarme en mis estudios sin distracciones de otro tipo. ¿Qué puedo decir? ¿No es la primera chica que se va de la escuela por mí? Ajá, sí. Trinket, debes estar triste por dejar a tus amigos. Desde luego que sí, pero estoy lista para un cambio. Bueno, ¿soy yo o parece que hemos estado en séptimo grado mucho tiempo? Oh. ¡Ah! ¡Huele a rosas! No puedo creerlo. Tampoco yo. Lo llaman pedazos de cielo, pero no puedo encontrar un solo trozo en mis frijoles. ¡Oye! Hablo de la partida de Trinket. Y yo hablo de la comida que nos sirvieron hoy. Es mi apariencia hawaiana. Peperán, me preocupas. Trinket se va y tú no has dicho nada al respecto. ¿Y? Y tú tienes una opinión de todo. Pasaste días identificando el desodorante de Dieter. Huele a manzanas podridas. ¿Te importa más un desodorante que Trinket? Nikki, Trinket y yo no somos amigas. Nunca lo hemos sido. ¿Por qué debería empezar a actuar así solo porque ella se va? Vaya, Pepperan demuestra una actitud apropiada y saludable por la partida de Trinket. Algo no está bien. Seguro es el cabello. Las mujeres adoran este tono. Trinket ha sido como una hermana. Salvo que... ¿Tú eres rubia? Sí. Nunca usaría uno de esos trajes de pesadilla que llaman ropa, pero es eh, estilo. ¡No! ¡Ah! Oh ¡Huelen oh, ¿No a... ¡Manzanas podridas! Uh. La extrañarás, admítelo. ¡Ay, eres tan mala como Nikki! Pero ha sido tu compañera durante siete años. Piensa en los momentos que han compartido. ¡Dulce o truco! ¡Fracasada! ¡El trampolín! ¡Genial! Ah, ¡El trampolín infantil! ¿Podrías quitar tu mano de mi rostro? ¿Por qué he sido tan tonta? Me he comportado como si no me importara que Trinket se vaya cuando debería estar celebrando. ¡Feliz como una lombriz! ¡Quiero cantar! ¡Quiero bailar! ¡Quiero feliz! ¡Oh! Tranquila, sí, sí. Te enseñaré cómo funciona. Solo sujeta la llave, le das la vuelta oh, no, así. No es eso! Es Trinket. ¡Yo! ¡Yo no voy a poder sobrevivir sin ella! No te ofendas, pero no puedes sobrevivir sin tus pantalones. Pero no es eso, es que con Trinket es diferente, antes de conocer a Trinket, ella tenía un caballo, y este caballo era su único amigo en el mundo, pero un día el caballo se puso así, ¿ves? Y tuvieron que ya sabes, Sí, sí, corta, historia larga. Cuando la conocí, ella me dijo que temía que su caballo nunca hubiera sentido que lo amaba, pero yo le aseguré que él estaba bien, y desde entonces hemos compartido este lazo totalmente poderoso. ¿Es posible? Trinket tiene emociones, miedos, y si, y si ella ha estado intentando acercarse a mí todo este tiempo y yo nunca la comprendí. Dulce Truco, llévame contigo. El trampolín. Genial. Tengo miedo, Pepperán. Ayúdame. Bajo este exterior superficial, ya sea una niña asustada y solitaria que necesita la guía de una persona tan inteligente como tú, por favor, ¿quieres ser mi amiga? La he malinterpretado todos estos años. Sí, sí, gracias por compartir tu hermosa historia conmigo. Gracias. Ay, ¿qué onda con esta chica? Si no lo veo, no lo creo. Mm. ¿Una fiesta de despedida para Trinket? No entiendes. Esta fiesta es mi última oportunidad de conocer a Trinket antes de que se vaya. Pero Pepe, tú tenías razón. Tú y Trinket no son amigas. No tienes que hacerle una fiesta. No, tú tenías razón. El corazón de Trinket es del mismo color que su tarjeta de crédito. ¿Ah? Dorado. Entiendo. Gracias. ¿Qué, Nikki. Ella quiere que yo haga esta fiesta. Déjame aclarar esto. ¿Tú me harás una fiesta de despedida? Ajá, estaremos muy unidas y divertidas. He escrito mi biografía para que la examines y... ¡Sí, muy bien! Pero más vale que sea buena. ¿Viste eso? ¡Casi me abraza! Ahí viene Milo. Puedo sentirlo la madre de todas las desgracias. ¿O será mi piel aceitunada? ¡Uy! ¡Aquí está mi amiga número uno! ¡Ay, me encanta ese traje! Es como una sola pieza, con mangas cortas. ¿Cómo lo llamas? ¡Un vestido! ¡Un vestido! ¡Claro que es un vestido! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Pasa! <risa> Oye, trinquete. ¿Sabes en lo que estaba pensando el otro día? En la vez que íbamos juntos en el autobús en tercer grado y te pedí goma de mascar y dijiste, ¡claro! Y yo dije, ¡gracias! ¡Fue fantástico, ¿verdad? ¡Oye, mira! ¡El otro lado! ¡Ah, tonta! ¡Ponte cómoda! ¡Estamos conociéndonos! Tranquila, Nicky. El que algunas fiestas de Pepper hayan sido raras, no es algo obligatorio. ¿Algo raras? ¿Recuerdas nos enfermamos por los huevos que preparó su mamá, y en la que la niña Chillona corrió hacia un panal de abejas, la fiesta del 5 de mayo con el horrible incidente de la piñata. Milo, ¿estás escuchándome? Son los dientes, definitivamente. ¡Ay, olvida, ¡No ¡Depende de mí salvar esta fiesta del claro. desastre! ¿Quién quiere huevos endiablados? ¡Señora Pearson, no! ¡No! Y cuando tenía cinco años, nació Moose, y yo tuve que luchar con mis celos Espera, ¿ya puedo irme? Espera, esto es muy interesante. Mamá me compró a Steve el gato, pero entonces lo llamábamos Steve el gatito, <risa> y luego... Espera, no me interesa. Trinket, sé que te he herido, pero juntas podemos derribar este muro que nos separa. Muy bien, estás loca. Oh. Oye, no es que yo pretenda enloquecer a estas mujeres, es uh, mi maldición. Oh, eso es tan triste. Yo necesito un poco de aire. Oh. Está funcionando. ¿Se entienden los hombres? Salvo en los eventos deportivos y las fiestas de solteros, embotellamos nuestros sentimientos. Oye, ¿y Nicky? Podría estar aquí ayudando. Pepper, tal vez estés tratando de hacer una amistad con Trinket que jamás será. Mira, ¿quién dijo que tienes que ser amiga de todos? ¡Claro! Ya sé cómo acercarme a Trinket. ¡Trinket! ¿Qué dirías si tú y yo golpeamos la piñata de despedida? ¡Pepera! Pepe, ¡buena fiesta! ¡Genial! Nikki, dije que lo lamentaba, es que... saliste de la nada. Está bien, Pepe, la señorita Stark hace audiciones para una obra de piratas, ¡qué suerte! Ay, tenías razón, Milo, Trinket y yo nunca vamos a ser amigas. ¿No podías descubrirlo antes de la fiesta? Bueno, en realidad ya lo había descubierto hasta que me condujiste al camino equivocado con eso del interés por Trinket, pero... pero te perdono. ¡Uy! Trinket y yo somos dos personas diferentes, aún así espero que se divierta en su nueva escuela. ¿No les encanta el croquet? En especial cuando contratas a alguien para que juegue por ti. O sea, no sé ustedes, pero yo estoy lista para una envoltura corporal. Pediré una cita. Lo no sentimos, pero su teléfono está fuera del área. Por ah. favor de intentar más tarde. Muy bien. Hora de poesía. ¿Quién sigue? Alguien tiene que hacerlo, niños. Aún faltan tres meses del semestre. ¡Hola a todos! ¿Me extrañaron? ¡Sí, nena! ¡La maldición Kamalani se ha roto! Trinket, ¿qué haces aquí? Digamos que no estoy lista para vivir fuera de rango. Además, lo estuve pensando y me di cuenta de cuánto iban a extrañar mi presencia. ¡Adorro los presentes! Es mi lugar, manzana podrida. Lamento haberme comportado así en tu fiesta. Está bien, pero no pienses que porque he vuelto voy a ser tu amiga. Créeme, ni siquiera lo soñaría. Oye, Peperán, ¿la fiesta de bienvenida de Trinket será el viernes en tu casa? ¿Qué? ¿Por qué ahí? Será ahí porque tú y Trinket son muy buenas amigas. ¿Por qué otra razón le habrías organizado esa fiesta en tu casa? Ay, no puedo creer que tenga que dar otra fiesta para Trinket. ¿Fiesta? Um, Peperán, si quieres hacerme otra fiesta, no vistas así. Nikki, deja de llorar, eres adolescente. Dite, rellena oh. el escritorio. Milo, ¿cuándo te vas a lavar la cabeza? Tessa, Vanessa, está fuera de moda. Sí, sí. Qué bueno que regresó.